¿Qué pasa compitruenos? Hoy como bien estáis viendo traigo muchísimas novedades, no solo de Pokémon Home, sino también sobre nuevas filtraciones que tenéis que saber. Además, son continuación de las del vídeo de ayer, así que si no visteis el último vídeo, os lo dejo por aquí para que vayáis a ver lo que fue increíblemente clave. Así que vamos con las noticias. Empezamos, compañeros, con la noticia de que se actualiza Pokémon Home y esto quiere decir que Pokémon Home va a ser compatible con Leyendas Arceus y con Diamante, Brillante y Perla Reluciente. Un aplauso. Eh, 12 de mayo, 12 de mayo... Por fin tenemos compatibilidad con Pokémon Home, increíble, pero también vamos a poder recibir... Yo creo que esto es una compensación gracias a, a la espera, básicamente. Eh, eh, Pokémon especiales como regalo misterioso, esto nos va a venir de locos, compañeros. Como veis, aquí tenemos un gráfico en el que se nos indica pues, que vamos a poder transferir desde Pokémon Home a cualquiera de los dos juegos... Bueno, de los tres, perdón. Bueno, sí, de los tres. <risa> Y entre ellos, quiere decir, si yo me traigo un Pokémon de Pokémon Espada y Escudo a Pokémon Home, luego me lo puedo mandar a Diamante y Perla o a Pokémon Leyendas Arceus. ¡Ojo! ¡Cuidado aquí! No cualquier Pokémon, solo aquellos que sean compatibles con ese juego destino, de es decir, que puedan aparecer ahí, básicamente. También, importante, eh, transferir un Pokémon de un juego donde originalmente no fue capturado puede causar ciertos cambios en movimientos conocidos, nivel, el tipo de Pokéball en el que fue capturado y todo eso. Esto va a ser importante porque nos van a dar aquí bastantes más detalles. De hecho, eh, en concreto, lo que va a pasar es que aparecen unas nuevas Pokéballs llamadas Strange Balls. No sé si habéis visto las filtraciones en su día de, bueno, del Data Mining de Pokémon Leyendas Arceus, pero esas Pokéballs son así, ¿vale? Tienen este aspecto, exactamente este, y es el que existía, lo vieron por Data Mining en Pokémon Leyendas Zeus, pero no se sabía para qué. Bueno, pues ya sí que se sabe, obviamente se, se presuponía, ¿vale? Voy a poner un poco de zoom aquí porque se ve un poco pequeño, ¿no? Ahí está. Entonces, eh, desde que Pokémon Arceus eh, existe en el mundo pasado, las Pokéballs de estos juegos no existen todavía en, en Leyendas Arceus. Entonces, cualquier Pokémon que lleves de Diamante Brillante, Perla Reluciente, Espada o Escudo a Leyendas Arceus va a tener esta misma Pokéball. Ocurrirá lo mismo los Pokémon que lleves a Diamante Brillante y Perla Reluciente desde Leyendas Arceus, ¿vale? Las que lleven, pues, una Pesobol eh, de esas raras, una Pokéball de esas raras, Super todas esas eh, se convierten no en la Pokéball o Super análoga, sino en la Strange Ball, que también está codificada en Diamante Brillante y Perla Reluciente, pero no en Espada y Escudo, ¿vale? En Espada y Escudo, como dice aquí. Eh, aparecerán como Pokéballs. Cualquier Pokéball rara que no exista, se va a escribir como una simple Pokéball. Y ya estaría, lo único así importante a destacar, es que eh, vamos a poder reclamar eh, unos regalos misteriosos especiales. En el caso de Pokémon Diamante Brillante y Perla Luciente, vamos a recibir un Turtwig, Chincha y Piplup con las habilidades ocultas. Brutal pero te están aquí intentando baitear un poquito eh, para que utilices en la versión de móvil, ¿vale? de Pokémon Home, importante esto porque dice, cuando deposites un Pokémon de Diamante Oriente y luciente a, a la versión de Pokémon Home, recibirás esto en la versión de móvil y supongo que tendrás que sincronizarlo o con, no, no sé muy bien cómo va la verdad, las cosas como son y luego lo mismo ocurre con Pokémon Leyendas Arceus. recibirás un Rowlet un Cyndaquil y un Oshawott es decir, los starters, con los Effort Levels al máximo, no vas a tener que doparlos, ya vienen dopaditos de casa y como regalo misterio eso, y lo mismo, con la versión del móvil No sé por qué no los dan alfa No hice nada aquí de que sean alfa Molaría que fueran alfa, la verdad, pero Bueno, si no son alfa tampoco me voy a quejar. ¿Y por qué no Shiny también? Pues podrían ser Shiny, pero se ve que Se ve que no, la verdad Continuamos, compañeros Aquí tenemos la Pokeball y ahora sí Vamos con las filtraciones Porque tiene telita ¿Os acordáis de Riddler Q? La filtración de los, los... Si no lo habéis visto, insisto, tenéis el enlace al vídeo de ayer. Ha continuado, por fin ha soltado nueva información. Yo le pedí ayer que la soltara y se ve que me ha escuchado. Estáis cansados de ver un montón de... Eh, bueno, no voy a traducir esto, ¿vale? Pero Pokémon falsos, básicamente, que en efecto hay muchísimos. Pues vamos a jugar un poco de los juegos de Riddle. Esto es la continuación del último mes, ¿Vale? Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues eh, supongo que ya lo habréis adivinado mucho, según veis esto, pero por pues, si tenéis alguna duda, obviamente esto es la parte del artwork de Lugia, del artwork oficial de lo que sería la mano, ¿no? O el ala de Lugia. Es obviamente, vamos, es que no puede ser otra cosa, es claramente eso. Y está la gente ya empezando a especular porque el tuit anterior, que si no habéis visto, lo tenéis en el vídeo anterior, iba sobre formas. Formas eh, diferentes de Pokémon, ¿vale? Dos en concreto. Y esta es esto es una parte de un legendario. Entonces ya se han puesto ahí los cerebros a, a, a funcionar y la gente está diciendo ¿Habrá nuevas formas de Lugia y ho -Oh? ¿Será cierto que habrá nuevas formas de Lugia y ho -Oh y serán eh, legendarios como han pasado con las aves eh, legendarias de canto en, en Espada y Escudo? ¿Ocurrirá con ho -Oh y con Lugia en Scarlet en Violet, en Escarlata y Púrpura, sería increíble. Dejadme en los comentarios si os gustaría ver una forma eh, diferente de ho -Oh y de Lugia. Sería una locura. Yo creo que no tiene ningún sentido hacer formas de legendarios, ¿vale? Partiendo de esa base, yo creo que no tiene ningún sentido. Pero se ve que nos ha puesto una parte de Lugia relacionado con formas regionales. Entonces yo ya pues me quiero pegar un tiro en lo que viene siendo... Eh, esa zona vale. <risa> y chicos para terminar Tenemos un par de nuevas Nuevos posibles leaks de formas regionales Estas dos son Bastante curradas Muy estilo Game Freak Y que me parecen muy buenas Pero realmente son como siempre 99,999% fake En este caso tenemos una forma regional De Drowsy eh, Que me parece una maravilla Sinceramente me lo creería por parte de Game Freak eh, como veis, es... Recuerda a Drowsy, pero se nota que han querido darle una vuelta de concepto. Ahora vais a ver por qué, obviamente, o, o casi seguro, se cree que es fake. Y es que aquí se ha traducido eh, lo que significa cada cosa. Y, pues, hombre, hay anotaciones que son un poco ridículas. Eh, el front y el back, como si no lo estuviera viendo, hermano. Eh, un péndulo, gracias, tampoco me había fijado. Eh, que evoluciona el himno. Increíble, que es psíquico veneno, ok. Y bueno, estas apreciaciones pues sí, tienen más, senti más sentido para alguien que, que está haciendo un diseño, ¿no? Pero bueno, como las últimas que hemos visto, yo apostaría que esto es fake, pero me encantaría, y os juro, que me encantaría que fuese real. La veo muy, muy game freak. No sé, vosotros decidme qué opináis en los comentarios, pero yo la veo muy game freak. Y la última sería eh, este pokémoncillo adorable que también ha salido así con sus anotaciones en japonés. Ahora se ve que todas las filtraciones tienen anotaciones en japonés, es increíble. Donde se ve al ratoncito que me parece ultra kawaii. Me recuerda a Pachirisu en exceso, entonces por eso le doy menos veracidad. Obviamente tipo eléctrico normal, cabreado, cansado bueno podría ser real eh, no lo creo la verdad me gusta no está mal el diseño pero lo veo demasiado pobre lo veo muy muy fanart no lo veo bien hecho, no lo veo como un, un dibujo propio de Game Freak, la verdad, así así es lo que como yo lo veo, la verdad. Y nada más compañeros, hasta aquí el videazo de hoy, espero que os hayan gustado estas noticias, estas filtraciones, dejadme en los comentarios vuestras opiniones y dejadme un super like de compito, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.